Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Electrodomótica Ramos Continuamos entonces con el curso de Wordpress En el cual estamos diseñando una página web Y estamos usando la plantilla Serif Lite Muy bien, vamos a entrar entonces a la administración de nuestra página web A la administración de Wordpress Recuerdan, era Electro Ramos Debemos escribir aquí la dirección del subdominio que creamos, ¿Verdad? Si recuerdan ustedes, así así era y al final tenemos que escribir esto, fíjense, WP-admin. medio Ok, entonces vamos a darle un Enter ahí y fíjense, entramos a la administración. Porque ya nosotros estábamos logueados, pero les vuelvo a recordar de que eh, les va a pedir, eh, antes de entrar al panel de administración, al escritorio, les va a pedir su usuario y contraseña, ok, ustedes den tipear ese usuario y contraseña y podrán y podrán acceder al escritorio tal como yo he accedido aquí. Muy bien, entonces vamos aquí a actualizaciones porque tenemos dos actualizaciones. Vamos a actualizar. Bien, vamos a marcar aquí, seleccionar todos y aquí actualizamos los temas porque se trata de actualizar estos temas, ¿verdad? Bien, entonces ya se han actualizado los temas y ahora vamos a instalar un plugin, nos vamos aquí a plugin, añadir nuevo, este plugin que le, que le vamos a instalar es para crear un tema hijo, entonces vamos a buscar aquí, vamos a poner child childting aquí en el, en el buscador, muy bien, y aquí como ven vamos a hay varios uh, plugins, que se refieren a para hacer un tema hijo pero nosotros vamos a instalarle este un tema hijo es eh, aquel tema que vamos a elegir que vamos a activar y que es una copia digamos del tema principal pero que nos va a permitir trabajar con seguridad eh, cuando hay hay actualizaciones en los temas si nosotros trabajamos en el tema principal Pues las actualizaciones van a hacer que Se pierdan los cambios que, a, que Habríamos hecho Sin embargo en el tema hijo no va a pasar eso No va a pasar eso y vamos a poder Conservar todos los cambios que nosotros hagamos Siempre y cuando trabajemos Con el tema hijo Bien, entonces vamos a instalar este plugin Vamos a darle aquí, instalar ahora Y vamos a activarlo Bien, ahora que ya lo hemos activado vamos aquí donde dice herramientas y vamos a buscar aquí donde dice child teams ok bien aquí entonces estamos en la configuración del plugin child team configurator ese es el plugin bueno vamos a crear un nuevo tema hijo dice eh, seleccione el tema padre entonces vamos a analizar este tema padre y bueno si sí, vemos que hay compatibilidad muy bien vamos a poner el nuevo nombre en el directorio para el tema hijo, lo podemos dejar así por defecto podemos dejarlo así aquí nos dice de que si queremos una hoja de estilo primaria o una u una hoja de estilo separada vamos a dejar esta opción por defecto también aquí vamos a dejar esta opción por defecto podemos configurar el nombre del tema, podemos ponerle mi tema hijo la página web que ustedes crean, el autor una, una descripción este es mi tema hijo por ejemplo muy bien vamos a marcar este te esto porque es la primera vez que estamos configurando bien entonces ahora sí vamos a configurar el tema hijo le damos clic aquí bien entonces ahora vámonos aquí a apariencias temas y como pueden ver aquí hemos creado un tema hijo, ¿ven? mi tema hijo, lo vamos a activar, vamos a, trabajar, vamos a trabajar con el tema hijo, ya lo tenemos activo